Ser empresario, pues es una tarea muy difícil, es una tarea que sabemos todos los días, seguimos aprendiendo. No hay una universidad que nos prepare porque aunque queramos, aunque tengamos talento y conocimientos en alguna profesión, el ser empresario es como volver a ser estudiante. Y yo creo que el reto más difícil es ser autodisciplinados y más cuando estás solo en el camino, aunque tengas un socio. Me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Lorena Bucio, quien dirige Business Networking International. Está aquí en Puerto Vallarta. Ahorita nos dirá específicamente el... el el grupo en el que ella está trabajando y representando. Y me fascina que tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy con ella porque Business networking International trabaja precisamente con los empresarios, sumando fuerzas y haciendo equipo. Y al mismo tiempo, a mí se me hace como la universidad del empresario, los disciplina, los mide, les pide reto, les pone objetivo. Lorena, sin mayor preámbulo, bienvenida a Radio Switch. Muchísimas gracias, un honor. Mi Elizabeth la adorada, querida, ya sabes todo lo que te, te respeto y te, te aprecio y todo, todo el talento que tú transmites en todas tus, tus transmisiones y en todos tu, tus proyectos. La verdad es que yo estoy más que agradecida por, por voltearme a ver otra vez y, y ponerme en este en esta eh, linda, linda audiencia. Muchísimas gracias. Lorena, pues retomando lo que decíamos, tú estás representando Business Networking International, que pudiéramos decir que es como una asociación, una agrupación de empresarios. ¿En qué capítulo, ya recordé el nombre, es, es, se manejan por capítulos, te encuentras tú? Así es, bueno, pues es una eh, BNI como Business Network International, es una organización de referencias, es una organización donde eh, pues nos ayudamos los empresarios unos a otros eh, con referencias de negocio para eh, pues ayudarnos a crecer nuestro, nuestras relaciones y nuestro, nuestros negocios a través de cierres, que es muy importante en el área de lo que tú y cada uno de los empresarios es, es experto. Ya tenemos eh, cinco, es, cuatro, seis grupos trabajando. Tenemos cuatro en Puerto Vallarta. Eh, con un, un total de 150 miembros, más o menos. Y en la ciudad de Tepic, bueno, lo que es el estado de nayari ya tenemos dos capítulos. Estamos en un, más o menos, con 50, 60, de 50, 62 miembros. Estamos en los procesos de, de estabilización. Tú sabes que, que este, este año ha sido el gran reto de, de, de darnos a conocer con más eh, integridad dentro del mercado empresarial y dentro de, la, de una como una estrategia más para que el empresario pueda tener esta alternativa de trabajar con otros empresarios como ellos o como nosotros para salir adelante y, y sobre todo pues que eh, la referencia de boca en boca siempre es eh, la referencia con la que uno llega con más confianza a, a los contactos, a los, a los cierres o a las personas ideales para, para hacer lo que tenemos que hacer. Así que mucho trabajo que hacer, muchos retos que es superar y sobre todo que eh, pues la promesa de la marca como BNI tiene que, tiene que cumplirse eh, y, y se cumple de, de muchas maneras. Sin embargo, se requiere de muchísima disciplina, como tú lo mencionas. Y también se requiere de mucha pues de, de, de, de capacitación, se requiere de mucho conocimiento. Porque en la universidad, ¿con qué, ¿cuánto pasaste tú tu materia de networking? ¿Te acuerdas? Claro, exacto, exacto. O sea, na, no tuvimos esas materias, no había cómo medirnos. Hoy en día nos medimos por cuánto cobramos, cuánto ganamos. Aparentemente así nos medimos, pero pudiera ser, no sé, se me ocurre, ¿no?, que a lo mejor la empresa esté ganando mucho, pero dentro internamente tenga eh, a lo mejor un, un descontrol de procesos. ¿Y cuánto tiempo va a poder seguir esa empresa generando ese ese fuerte ingreso si no se pone un orden? O si hay, este a lo mejor, malas actitudes, malos comportamientos, no hay compañerismo, no hay trabajo en equipo. Es que realmente ser empresario, antes de iniciar la entrevista, Lorena, yo lo pensaba, es algo realmente... Universal, porque tienes que ser todólogo, tienes que saber de finanzas, de mercadotecnia, de publicidad, de este liderazgo, de estrategias, sí, de producción, de psicología. Sí, bien, bien. Y, y, y yo creo que sí. no nos bastarían estudiar todas estas carreras para poder desarrollarnos. Entonces, tenemos que hacernos de un equipo de gente que nos apoye, pero a veces hasta de recursos humanos necesitamos saber y entender el cómo funciona. Yo les voy a contar mi experiencia con BNI. He tenido la fortuna pues ahora te ha sido un honor de que me han invitado a asistir con ellos y a mí me sorprendió en una palabra lo digo, la organización. Todos los miércoles a las 7 de la madrugada, que digo, no me espanta, yo he estudiado, pero hay quienes sí las 7 de la madrugada es así de, pues, ni que fuera misa o ni que fuera manda. Pero no solo eso, amigos. Además de que, de que madrugan, aprovechan al máximo el tiempo contabilizando referidos metas ventas logros semana con semana cómo funciona Lorena yo yo comparto mi punto de vista pero tú eres la experta pues mira yo siempre he pensado que este es un lindo proyecto para para hacer y compartir y crecer con las personas correctas tú lo has dicho eh, muy bien eh, no es para todos ven ahí en, en esta parte de la ahora antes lo hacíamos de manera presencial en un, en un salón ejecutivo muy lindo, que, un salón que se merecen los empresarios para, para trabajar. Ahora lo seguimos haciendo con una herramienta igual de potente, poderosa y estratégica como lo es el Zoom y las redes, eh, el Internet ahora, pues todo lo que es online. Y la verdad es que a mí me ha hecho muy feliz porque, bueno, es una herramienta que me acerca más rápido con mucho, muchísimos más empresarios, pero también es un reto de conexión y de eh, confianza, porque la gente todavía, todavía está pensando, ¿no? Ahora ya menos, pero un porcentaje muy alto al principio, pues las personas nos seguíamos extrañando mucho, pero es la herramienta que aquí y ahora tenemos, y ahora, bueno, pues muchos se tuvieron que, eh, que ajustar y sobre, sobre todo adaptar a estos cambios que, que si no lo hacemos, pues nos quedamos fuera de muchos, muchos, muchos proyectos y de, de muchas cosas que si no vamos a la en la línea de la, del crecimiento, porque para mí esto ha sido un crecimiento, pues no, no, creo que nos, no, no creo que nos vaya a funcionar mucho tiempo, porque al final va a ser como un híbrido, ¿no? Al final vamos a poder llevarlo en su momento, cuando, cuando tengamos estas condiciones de hacerlo, de hacerlo de manera presencial. Así que, bueno, esa es una, una cosa que a mí me da mucho orgullo decirte, que BNI pues, ha sido la punta de lanza con, con, con las herramientas y las estrategias con muchos empresarios para llevar o continuar con sus negocios. Y, bueno, a través de esto se acostumbran eh, o ajustamos o, eh, o alineamos nuestros negocios a este proyecto. Algunos son más confiados que otros, los que están en, en salud y bienestar, pues, son personas que consideran que, bueno, ellos siempre están abiertos, su negocio no necesita el online, su negocio eh, no, no requiere este tipo de publicidad. Entonces, bueno, pues, son personas que se quedaron sin esta eh, herramienta o a lo mejor decidieron no invertir un poco más en, en un buen internet, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta de la gran pasión del empresario con su propio negocio. O sea, cada quien, como dices, somos tan tan eh, exclusivos en nuestro conocimiento, pero, pero también eh, la pasión con la, que, con la que se mueven en sus negocios. Pero también la pasión, la pasión de poder trabajar y compartir y convivir con otros empresarios es, es un reto. Así que ahí tú te das, yo, ahí nos damos nosotros cuenta cómo cómo empezamos a mover eh, la, la influencia, la información, la comunicación, quizá no el convencimiento, pero sí esta, este poder empresarial, esta inteligencia empresarial que, que se requiere para poder llevar estos cambios que son bien radicales y, y que muchos confían y que a otros les cuesta trabajo, pero bueno, hay que ayudar, capacitar. Y esa es la parte más eh, gloriosa de, de poder estar con un grupo de empresarios y poder llevarlo siempre a la, a la excelencia. Así, si empezamos... De un día para otro empezamos con la herramienta, unos la conocían, otros no, otros acostumbraron, otros se capacitaron, pero al final son herramientas que eh, se hacen muy, muy cómodas para, para moverlo. Y, y tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, la actitud con la que el empresario también recibe esta información, también la actitud con la que abraza este tipo de tecnologías y la actitud con la que, con la que estamos dispuestos a trabajar con otros empresarios. Eso es lo más lo más importante, yo, yo valoro muchísimo, respeto muchísimo a los empresarios que, que están en BNI, porque así como lo dices, pues es una disciplina que, que nos permite levantarnos temprano, pero muchos de, muchos de ellos ya están en el club de las 5 de la mañana, o sea, imagínate que, que nos conectamos a las 5 de la mañana en el club de las 5, porque es un... Es un movimiento, ¿no? Es un movimiento también empresarial. Sí, que, que... conozco el libro y está excelente. Tiene, tiene un porqué las 5 la sí, de la mañana. Sí, ¿no? Y te dice un porqué. Y, entonces, y es un esfuerzo que vale la pena. Es un esfuerzo y está el club de, los, de las 5 de la mañana y hay empresarios que nos conectamos esas horas y tenemos actividades tan diversas como, como, como nos vamos conectando unos con otros. Entonces, eh, funciona muy, muy lindo y, y a mí me, me genera como mucha emoción que esto sea a través del, del, del conocimiento que se transmite con uno con otro, la recomendación de un libro, la recomendación o la iniciativa de, de, hacer, de hacer este, este, este club, ¿no? el club de las 5 de, las, de, de, de la mañana. Así que hay muchísimas cosas con las que se, se podemos crecer, pero también ahí te das cuenta la gran pasión del empresario para compartir, hacer, y sobre todo, eh, pues también crecer sus negocios. Yo, yo creo que eh, el empresario o el dueño de negocio que pasa a empresario, el emprendedor que, que mueve su energía y su, su talento al crecimiento, es cuando, cuando dices que esto es más que... Ahí es lo, ahí es lo suficiente para, para una persona como yo, que me gusta ver el crecimiento de los empresarios, pero para ellos no, no es suficiente. Todavía hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que que poner y, y muchos y del talento de cada uno de, lo, de ellos y pues hace que, que se comparta todo este conocimiento eh, para ser mejores, ¿no? Esta parte de, de finanzas, esta parte de, de tecnología, esta parte de, de, de los buenos asesores en, en negocios, eh, los consultores que están certificados, personas que tienen gran conocimiento en su, en su área, pues al momento de compartir todo su conocimiento siempre nos hacen... Nos hacen ser mejores y crecer, y ese es el valor de, de trabajar, de estar y bueno, tomar esta, esta herramienta como, como lo que es, una herramienta en beneficio de los empresarios. Es un poco complicado trabajar con personas por, por, por todo lo que. Por, porque también hay personas que están muy complicadas también en su, en su día a día, ¿no? Y yo lo entiendo porque también nos pasa, ¿no? Hay personas que estamos este, también complicadas con, con, las, con cosas personales, con la familia, con. Con, con los ingresos también, con, con el, cómo mover nuestro, nuestros negocios. Entonces, yo, yo entiendo muchas cosas, pero B&A sigue y será siendo la gran herramienta para, al, servicio, al servicio del empresario para podernos capacitar, porque es, esa es la gran... Una de las grandes promesas que tiene B&A como marca es que pues, te puede dar relaciones de largo plazo para crecer tu negocio, y eso es... Eso es lo que con lo que yo me quedo siempre todos los días cuando los miembros dicen, yo tengo grandes relaciones, grandes amigos y bueno, pues con eso fue gracias a BNI y siempre van a hablar de BNI y siempre va a estar BNI y siempre va a ser a través de lo que hicimos aquí y ahora en este año pasado, el antepasado y los que siguen, siempre va a estar BNI como ese enlace para bien ¿no? de todo lo que hacemos en, en esta bahía y, y en Nayarit, porque yo creo que el, el lugar se lo merece, estamos en un lugar... Maravilloso, privilegiado y yo creo que todo por ellos. Y yo le debo muchísimo a este estado de Nayarit y a Puerto Vallarta y vaya de banderas todo lo que, lo que hemos crecido. Pero bueno, es, es parte de regresarle a la comunidad esta parte de, de hacer este, este, esta herramienta, ¿no? Parte de ellos. Claro. Pero quiere mucho, este, pues mucho trabajo, ¿no? Porque hay que invertirle como todo se requiere una inversión, una inversión de tiempo para... para claro. Lorena, ¿qué, qué, ¿qué es Business Networking International? Ponos en contexto para quienes no conocen de plano o nunca habían escuchado, los que ya son y a lo mejor hasta se les está olvidando. Es una, es una organización, es una metodología de negocios donde nuestra filosofía más importante es el ganar dando. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar este, esta filosofía de, de ayuda hacia el empresario a través de, eh, obviamente, eh, eh, reunirlo semana a semana a las 7 de la mañana, que para, para muchos ya es el gran hábito, de hecho es un gran hábito estar trabajando desde las 7 y eh, conectarnos a través de esta herramienta que, que hoy tenemos que es el Zoom y llevar una, una agenda, una metodología de rendición de cuentas. Yo creo que todo en esta vida en seguimiento y rendición de cuentas tiene el éxito rotundo, ¿no? O es el éxito rotundo. Entonces, en estas sesiones nosotros los empresarios hacemos una, una gran presentación de nuestras empresas, hacemos un, un gran motivo de, de estar juntos para, para vernos, aunque sea por Zoom, pero aquí ahora estamos. Así que, y hacemos una rendición de cuentas de, de cómo nuestra influencia como empresarios, a través de los contactos que tenemos, a través del conocimiento, la disciplina que nos, que nos generamos, podemos hacer crecer a, otros, a otras personas a través de, de nuestros contactos, a través de la capacitación que los mismos empresarios hacen semana a semana cuando exponen sus negocios. Yo no me convierto en una experta en contabilidad o en una experta en, en, en, este, en finanzas personales. Sin embargo, son conocimientos que sí puedo hablar con muchos empresarios y pudiese yo empoderar a estos líderes de, de, de los grupos para poderles... Eh, generar una referencia de valor con uno de mis mejores clientes, con uno de mis mejores proveedores, con un con un cliente en el extranjero o con uno de mis mejores amigos. Así que. Se eh, hacen conexiones. Son, son grandes conexiones. Es una forma de hacer conexiones tanto para apoyo, ayuda, aprendizaje, como por supuesto, clientes, ventas, negociaciones, alianzas. Esa es la parte importante. Ahora, Lorena. ¿Cuándo se es empresario? Estamos en una época donde es muy común escuchar emprendurismo, emprendedor y empresario. ¿Cuándo se brinca de ser emprendedor a ser empresario? Porque también me gustaría que la gente sepa que a lo mejor no es subestimar a veces el gran esfuerzo que hace un pequeño y mediano empresario, Este, cuando a lo mejor ya desde esos inicios ya se puede decir que es un empresario. Incluso a mí me lo vas a aclarar. Hay una, hay una gran diferencia, eh, decía, eh, lo doctor me preguntaba a mi esposo, eh, o me hizo la pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre una mujer bonita y una mujer fea? ¿Tú sabes? ¿Eh? Que la bonita se la cree, ¿no? Esa es, es la gran diferencia, ¿no? Que la bonita se la cree. Y entonces el empresario, yo creo que también eh, en, el, en, el, en el espacio, cuando decide hacerlo de entrada, ya es, para mí es una persona muy valiente, porque cuando tiene esa gran pasión y esa gran visión, obviamente se requiere de mucha preparación y un estudio, un estudio de, de muchas cosas, pero el emprendedor, eh, cuando tiene un gran proyecto y tiene los fondos para, para arrancarlo, para hacerlo y ponerlo a trabajar, tiene, tiene varias cosas que tiene que cumplir para ser miembro de BNI. Uno que tiene que darse de alta, obviamente, en Hacienda, que tiene que tener un gran proyecto, un business plan bien hecho y, eh, y, y el aval de, de varios empresarios dentro del grupo para que decidan que esta persona pueda eh, a, arrancar con nosotros su proyecto y sobre todo que también eh, cumpla con las, las necesidades que el mismo capítulo le pone. Muchos de nosotros, muchos grupos en el proceso de calidad, les pedimos obviamente pues, un buen hosting, que tengan un, su marca registrada, que tengan re, sus correos electrónicos con su, con su registro de marca. O sea, ya el Gmail o el Hotmail, pues, es algo que, que les funciona, pero, pero contrata de tu hosting, ¿no? Si sí bien importante una página web, eh, marketing digital, que, que, con, con buenas personas, proveedores este, de esas herramientas y que, y que, y que tengan estos, estos procesos de inversión que se requieren para una buena, para una buena imagen y eh, obviamente una, una revisión de estos proyectos para que los empresarios también, no se trata de traer una membresía, este, muchos empresarios se, se, se mueven mucho con, con, con los números, ¿no? O sea, no se trata de traer una membresía, sino se trata de qué, qué, qué referencias le puedo yo dar a este emprendedor o a este microempresario ¿Qué, ¿qué tipo de conexiones le voy a poder dar para que, para que salga adelante y que sea un buen proyecto? Porque si, si, si, no, si no funciona o no jala, pues también el empresario tiene el derecho de decir, yo creo que a este empresario le hace falta un poco más de madurez. Y no tiene que ver con la energía, y no tiene que ver con los ingresos o que no tengas ingresos, tiene que ver con, con, con, la, con, con un buen proyecto, tiene que ver con que el empresario también con más madurez o con más años en el mercado podamos valorar cómo podemos ayudar a estas personas y también esta, este emprendedor tenga esta, esta gran actitud, porque si te lo digo, pues si no, como, es como, como, el, como el estudiante en la escuela, es que no me dieron trabajo porque no tengo experiencia, ¿no? <ríe> no me dejaron entrar a BNI porque no tengo experiencia como empresario, es lo mismo, ¿no? Y entonces es, es como no, no rechazarlo, pero sí decirle con muy claro al, al emprendedor, que tiene que trabajar muchísimo más que un empresario como que, que pudiese ser más, más maduro con, el, con, el, con la edad o con los años que tenemos como empresarios, pero no, no, no, es, un, no es una, una, se limitante. Se una regla, ¿no? una, una limitante, claro. pero sí eh, ponerle en la mesa a este empresario que tiene que, que trabajar muchísimo para sus conexiones, que tiene que hacer muchas presentaciones, que tiene que darse a conocer... Con muchísimos, o con muchísimos otros para que la gente lo pueda tomar en cuenta, ¿no? A veces nada más posicionarnos, eh, ahora, dicen por ahí que, el, que, el, que no es visto, no, el santo que no es visto no es adorado, así que estos, estos emprendedores tienen que trabajar muchísimo porque tienen que eh, ser visibles de una manera positiva, en el momento que ellos son visibles, con un buen proyecto y con una gran actitud, la gente siempre va a hablar bien de ti, entonces claro, así es como empieza, ¿no? O sea, es como... ¿Tú has visto esa evolución de empresarios que entraron a lo mejor con su proyecto siendo, pues no, creo, yo creo que con su experiencia lo pueden ver como bebés, ¿no? Al empresario que entra, o dice, este, este está en kinder o en preescolar, este está a nivel primaria. Y tú has visto esa evolución. Claro, sí, por supuesto. Mira, tengo unos casos extraordinarios que, bueno, de personas que hoy hay aquí y ahora son, son mis grandes socios de, de, de negocios, mis grandes amigos. Personas súper jóvenes, o sea, que, que, que no puedes, este, eh, mucho más jóvenes que yo, eh, con, con, como dices, de diferentes generaciones. Claro. Y también hay otros empresarios que hacen unas relaciones increíbles con, con, con, con, los, con los empresarios que, que aquí y ahora están trabajando. Por ejemplo. Tú sabes que hay vendedores, ¿no? O hay intermediarios, o hay personas que tienen este, esta distribución de, de productos o servicios a través de una marca, o a través de una empresa, o a través de un despacho, ¿no? O a través de una compañía de seguros, por decir algo, ¿no? O no somos los dueños de las compañías de seguros, pero intermediamos seguros. Yo soy un contador al que a lo mejor estoy intermediando a través de una marca o a través de un despacho, pero yo me genero mis propios clientes y soy, soy vendedor y me genero comisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos, muchos despachos funcionan así y hay personas muy, muy talentosas. Entonces, yo, yo me he encontrado con, con, con personas que en su momento eh, empiezan a tener ya este, este valor, o este gran valor, o esta gran visión de manejarse ya como independientes, ¿ok? Porque al final la gente los busca a ellos, ¿sí? Y cuando... Yes. Gente, claro. O sea, la gente compra a las personas, no a las empresas. Entonces, ese gran valor que le, que le da... A un empresario que, que invierta primero en darse de alta, en darse su marca, en generarse este, este, este gran branding, eh, con, obviamente con todo su talento, pues eh, viene ya ahí este, el primer paso de ser un, un valiente. Y los valientes son los que se aplauden, son los que, se, los que valen la pena. Y esas son las personas que, que siempre empiezan a, a modificar... A cambiar el país y su misma economía. Entonces ahí te das cuenta que, que está, se toman muy en serio su papel como empresario y que se lo toman muy en serio porque están ayudando a otras personas, porque están contratando gente, porque tienen hoy, hoy uno de mis socios, que es un hombre muy, muy joven, que, que es un contador que yo aprecio muchísimo, que se llama Eric Rizzo. Pues hoy ya tiene sus, su, su, sus, este, sus colaboradores, tiene seis, siete, ocho colaboradores, entonces le está cambiando la, la, la vida a muchas personas, le está dando trabajo a otros, y aquí y ahora pues, es una persona que puede inspirar a otros. ¿no? Tengo una, una, una amiga que se llama, se llama Andrea, que también es una psicóloga que aprecio muchísimo, y bueno, pues aquí y ahora ella ha decidido que, que dentro de su, de su área de salud y bienestar y, y lo, que ella, en lo que ella es experta en las terapias que, que ella maneja, pues también, ¿por qué no? A tener un, un, un proceso de, de, de, de spa, no de, de, de masajes y de relajación y de meditación. Entonces, está... está... Padre. Han fluido más ideas de, de negocio. ¿Y lo o... pone la mesa oye cómo ves y, ¿y con quién voy y, y, y ya lo tengo ya tengo el proyecto ahora me voy a me voy a enfocar a esto y entonces ay es, qué padre y es que fíjate sí. que ahorita que te escuchaba pensaba yo que regularmente cuando alguien quiere emprender su propio negocio y ser su propio pues empiezas por ser tu propio jefe esa es la, la verdad y muchas veces la gente dice, es que yo prefiero ser mi propio jefe porque no quiero que nadie me dé órdenes y no quiero que nadie me ponga horarios y yo quiero ser dueño de mi tiempo. Y, y resulta que cuando emprendes y, y, y vas sobre la marcha, te vas dando cuenta que le inviertes más tiempo. Alguna vez me decían que quién ha sido mi, mi peor jefa, porque a mí me ha tocado tener jefas. Dije, soy yo, me exploto más que ninguna. Pero también hay una realidad, como uno está buscando esa independencia, probablemente uno se estaciona en zona de confort y no te exiges más. Así. Y entonces llega BNI y, y ves a los, a los compañeros, los que se exigen más, los que están creciendo, yo, los que ya brincaron esa barda de, de hasta aquí llegué. Y es un reto, me imagino, para los demás. Y es ahí en donde te te forza a crecer, en donde te forza a, a, a, bueno, pues me voy a levantar temprano, yo soy dormilona, bueno, pues vamos a levantarnos temprano, vamos a disciplinarnos, vamos a ser organizados, porque si bien es cierto, nos gusta la independencia, pero también queremos crecer, y porque también creo que, en, creo que todavía de mi generación hacia atrás, los baby boomers, como nos dicen, no teníamos el chip, como los jóvenes que afortunadamente hoy en día, los millennials, vienen más con ese chip de emprender, de ser tu propio jefe, de tener tu propio negocio. Entonces, sí es una exigencia muy padre porque eso, por supuesto, nos va a ayudar a crecer, a evolucionar y más en estos tiempos que nos exigen adaptarnos y crecer. Y también hay un punto que creo que es importante y tú lo decías. A veces cuando decimos ser emprendedor, pensamos que es el dueño, el jefe, el, el empresario, el independiente, pero yo aplaudo mucho y también motivo mucho al empleado que es emprendedor, porque es que serían las empresas sin ese empleado emprendedor, creativo, proactivo, con buena actitud, que aporta, que ayuda, que eh, todavía no pides algo y a él ya se le ocurrió y lo está, lo está solucionando. Entonces, las empresas necesitan también de, de ellos. Ellos también pueden integrarse, por lo que escucho, ahorita que decías gente del área de ventas, por ejemplo. Tiene que ser un gran, un gran vendedor, ¿no? Tiene que ser esta, esta persona que, que obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Le, primero, esta gran actitud de, de, de, de trabajo, de servicio y de convivencia con otros empresarios, el cumplimiento de las metas que primero en individual se tienen que, que poner dentro de esta herramienta de BNI, porque es importante que el empresario venga con una, con una eh, proyección de lo que necesita y requiere eh, trabajar dentro de BNI para lograr sus sueños y sus metas como herramienta. O sea, BNI es una metodología, no es una garantía de que te den referencias de manera inmediata por haber pagado una membresía. Hay que trabajar muchísimo para generarla. entonces eh, es importante que el empresario tenga muy claro eh, lo que tiene que, que generar y trabajar para eh, incrementar su, su, su, su, su, su, o hacer crecer su negocio a través de referencias. Entonces, eso, eso es una metodología que les damos para que la, la disfruten, la trabajen, pero también se le invierta tiempo. Y el, gran, y el gran vendedor, lo único que necesita, porque lejos de muchas capacitaciones, cursos y mucha motivación, lo único que necesita es creerse que es un buen vendedor y estar motivado él mismo con lo que él necesita para sí mismo, punto. Entonces, en el momento que el gran vendedor sabe lo que tiene que hacer para llegar a sus metas y sabe lo que tiene que hacer para tener su sueño cumplido y sabe lo que tiene que hacer para llegar a su casa con, con, con, con ingresos y sabe lo que tiene que hacer en su empresa para llegar a las metas, entonces no necesita como, como, este, como el chicotito, ¿no? Necesita nada más ponernos... Esta, esta, esta acción que te, te permite estar conectado con, Mar, con varias personas, simplemente pedir las referencias, trabajar las referencias, darle un servicio extraordinario a las referencias que recibes, pero lo mismo te va a pedir el grupo de regreso. En el momento que eh, tú, tú empiezas a recibir referencias también, tú, tú moralmente te sientes en esta deuda, ¿no? De empezar a mover tu círculo de influencia, contactos, amigos. Este, coleguitas del, del trabajo, del extrabajo, de la escuela, de la universidad, los amigos de, la, de la, los vecinos y sobre todo tus ah. mejores proveedores, empezar a empoderar a las personas con, la que, con las que estás trabajando y haciendo negocios porque es bien importante buscar, buscar, buscar siempre la, la oportunidad cuando creas que no, la, que no la tienes o que no o que el, el momentum o el espacio no se, no se puede, porque no nos vemos y no es lo mismo. Entonces no, no, no saco referencias porque mm. mejor en vivo. Y no, chicos, esto, esto no para, ¿no? Entonces, esto fluye, exacto, exacto. Hay que ser adaptables, resilientes. Me fascina esa palabra, es de mis favoritas. Y, y no hay más que estar. A lo que está, porque mientras ustedes están titubeando o si alguien está titubeando, hay otros que están avanzando en esto. Lorena, pues un gusto platicar contigo. Eh, gracias por compartir los conocimientos de qué es BNI me imagino que en cualquier momento la gente puede integrarse, no hay como periodo de inscripciones como la escuela. <risa> no. Exacto, mira, estamos haciendo un varios proyectos, estamos haciendo eh, que esto venga a través de referencias de boca en boca y siempre con, con la mejor intención de que el, el empresario tenga esta gran actitud ¿no? de, de trabajar, a veces hay personas que que piensan que un cliente más, un cliente menos, o a lo mejor esta herramienta no le va a ser el día con un cliente. O, ¿sí, me, sí, sí me explico, sin embargo, estos empresarios que, eh, que tienen esta gran madurez, que se, que, que se convierten en mentores de empresarios como, como los que estamos ahí, se convierten en, extra, en, este, en esos grandes inspiradores para, para lograr lo que ellos han hecho, eh, se convierten en esas personas que están listas y prontas para, para apoyar, para, para participar y para hacer que su talento y su conocimiento y toda su experiencia la pongan a disposición de los demás, eso es lo que no tiene precio beni así que eh, así hay personas muy muy talentosas, de una madurez increíble, de unos niveles de negocios, de, de, de conexiones de, de, de personas de valores, los valores, la inteligencia emocional, la, la gran actitud con la que se mueve el empresario, si te das cuenta, nunca he hablado ni del tamaño de los empresarios, de, la, de las empresas, ni de, ni de qué giro son los mejores, simplemente lo único que ponemos en la mesa es un gran, gran nivel de, de, de compromiso, de disciplina, disponibilidad de, de aportación y servicio, que esto es lo único que, que manejamos en BNI, un liderazgo de servicio para los demás y, y podernos ayudar. Y siempre pues, de manera positiva, nunca, nunca para, para hacer este daño a los empresarios, siempre pues, los valores mismos de BNI protegen muchísimo la, la energía de los grupos. Así que... Es una linda metodología, es una linda disciplina. Yo, como siempre, muy enamorada de lo que, de lo que hacemos. Ha sido un gran, un gran año, un gran reto. Eh, sin embargo, bueno, pues esto hace que los empresarios nos podamos conectar ahora con el mundo, no, no nada más en una, en una bahía, en Exacto. una región. Con el mundo. Eh, he tenido, te, si me permites contarte una experiencia de que tengo un, tengo un empresario que hace construcción de albercas y, y, ¿cómo se llama esto? De mantenimiento de albercas y... Y los, procesos de, y los procesos que ellos hacen para para impermeabilización y, bueno, que ellos tienen su, su, su proceso, el paso 1, 2 y 3. Eh, eh, muy chistoso porque lo contactaron desde Tailandia para, para preguntarle eh, el proceso de, de, precisamente, que él hacía para la construcción de las albercas. Y entonces... Eh, porque querían hacer un, un comparativo de un, de un tipo de material que querían sacar eh, desde en Tailandia, entonces le mandaron las pruebas o las muestras para que él instalara este material. Él hizo las pruebas y le dio todos los, los las, ahora sí que la línea técnica de este, de este proceso para que, y además él les enseñó a, estos, a estas personas cómo instalar el, el, el material, porque era un, un material de generalización y, y fondo. Y ¡Wow! Entonces, él hizo el video, hizo la ficha técnica, les mandó. Entonces, me dijo, Lorena, acabo de tener mi proceso de especialización en material y acabo de tener un, un, un, una conexión con una persona del otro lado del mundo. Y pudimos conectarnos y me mandó un, lo, lo ulti, la última generación en ese tipo de, de materiales y además yo le hice la aplicación. Entonces, bueno, fue como, como matar un pájaro, de, de dos pájaros de un tiro, porque, bueno, él, él probó el material y yo este, le hice la ficha técnica y además, pues, me, me actualizó con cosas mucho más este, sofisticadas, ¿no? En el, sobre todo, todo por el tiempo de secado, tenía su, tenía ¡Wow! su ¿no? Entonces... Todo ese tipo de cosas me hace sentir muy, muy contenta. Acaban de conectar desde la India a un, a un distribuidor aquí que hace vidrio y bolosa y, y vajilla, esmaltados y, y artesanía, pues para que lo muevan del otro lado del mundo. Entonces, eso es, es lo, que, lo que hace que ahí que a través de lo, que, de lo que venimos a hacer aquí, lo importante y lo urgente que es hacer que los, nuestros negocios tengan esta gran visibilidad y pues hacer que los empresarios de Vallarta tengan este... Esta, esta oportunidad de, de conectarse y eso es lo que a mí me hace muy me hace continuar, me hace seguir y enamorarme todavía más de, este, de esta gran marca, de este gran proyecto y bueno, pues a seguir trabajando porque hay grandes retos, estamos este, buscando obviamente empresarios comprometidos con su área de negocio, empresarios que, que, que crean y, y confíen en este, en este gran proceso y que estén dispuestos a hacerlo, básicamente es lo que, lo que nosotros les pedimos a esos grandes empresarios eh, obviamente la... la la, el gran proyecto de eh, hoteles, restaurantes y cafeterías se está, se está armando, se está armando un gran proyecto con esto. Tenemos creo que un buen mercado para, para posicionar a Vallarta en, en el, en, internacionalmente a través de BNI y también la parte de turismo médico, turismo médico, salud y bienestar y turismo de aventura. Creo que hay también muchísimo para poder poner y posicionar nuestro, nuestro, nuestro ADN con, estos tipos de, con este tipo de... De, de, de giros para que los empresarios volteen a ver a BNI con, con, con, un, con un perfil de alto, de alto nivel pero básicamente por la, por la actitud con la que nos movemos yo te agradezco ah. como siempre Elizabeth todo el tiempo que me, que me generas que me das y sobre todo esta, esta amistad que yo, que yo tengo contigo y que respeto profundamente todo lo que tú haces porque siempre que te desde que llegué a Vallarta tú, tú ya estabas haciendo esto y sigues y estás y continúas y eso para mí es como como el gran empresario que dicen que, que tiene su pasión y que no, no desiste, ¿no? Entonces eso se llama Constancia y Perseverancia y yo por eso a ti te respeto muchísimo porque a través de los años tú siempre has estado ahí buscando la manera de conectarte con los empresarios y aquí ahora eso es algo que yo te, te, te valoro y te respeto mucho porque entonces aquí estamos para, para hacernos este, juntas una gran alianza. Muchísimas gracias. No, hombre, me encanta. Muchísimas gracias a ti por tus hermosas palabras y pues sí, la idea es precisamente de este segmento de los martes de desarrollo empresarial, pues es orientarnos, ayudarnos, motivarnos, porque a veces esa es la palabra clave, hay hay hay altas, hay bajas, hay situaciones que no esperamos y siempre ha sido así, o sea, no es nada más de la pandemia para acá, o sea, siempre ha sido así. Y, y a veces nos hace falta alguien que nos eche porras. Vamos, ánimos, o cómo le hiciste. O incluso algo que a mí me gusta mucho compartir es también que los grandes empresarios también han tenido sus fracasos, sus momentos de debilidad. Somos humanos y escuchar esas historias de éxito nos motiva. Y como mexicanos, me fascina que somos bien creativos, bien, bien, este bien solidarios también cuando se necesita okay. tenemos que pulir algunos algunos detalles como mexicanos este aprender a trabajar en equipo también aprender a, a como dicen a quitar esa creencia como de los de los cangrejos no de entre nosotros mismos este sabotearnos sí, que... hay cosas que necesitamos educar manejar emociones como la envidia, emociones tan humanas, pero que por ahí incluso tengo yo un, una entrevista donde hablamos de cómo utilizar la envidia para crecer y superarte, la, o sea, la, es la, válido sentir, ¿la mandé? La envidia a tu favor, ¿no? Exacto, sí, volverla a esa, esa envidia que es al final de cuentas admiración por alguien, para tener la humildad, decir, oye, ¿cómo le haces? envidio esta parte de ti, ¿cómo le podemos hacer? Y es donde aprendemos y crecemos todos y todos necesitamos de todos, porque vale. es mentira que alguien pueda salir adelante solo en este mundo. Todos necesitamos de todos, eh, como clientes, como amigos. Entonces, pues, hay que estar con esa bonita actitud. Así que a mí me fascina Lorena. Te admiro muchísimo como mujer, precisamente en el mes de marzo que, que, pues yo aplaudo también muchísimo el trabajo del hombre, yo no me gusta enfrascarme en okay. eso, pero me da okay. mucho orgullo verte tan líder, tan tan okay. entusiasta, tan centrada, qué padre, y, okay. y dirigiendo a empresarios, ¿no? Que eso es lo más increíble. Okay. Lorena, pues, okay. yo sé, yo sé, y vas a ver la ayuda y el entusiasmo de todos y con muy buena actitud, siempre diciéndonos cómo sí vamos a seguir adelante, así que Lorena te mando un abrazo muy fuerte amigos, esperemos que en el momento en el que estén ustedes viendo esta transmisión pues esta plática les sea de entusiasmo y de motivación nos Exacto. despedimos a través de Radio Switch Lorena Bucio de Business Networking International yo soy Elizabeth Islas y gracias por supuesto a los patrocinadores que en la parte de arriba, en descripción, ahí vienen las marcas, y en la parte de abajo, a través de la fanpage, vienen todas las promociones vigentes en este momento para ustedes. Muchísimas gracias, Lorena. A ti, muchas gracias, Elizabeth, un gusto. Besito a todos.